Mientras tanto, el resto. ¿Podéis, por favor, dejar de comerme? ¿Qué os pasa? ¿Tenéis hambre? ¿Tienes hambre? Sí, tienes hambre. ¿No tiene mamá leche? Sí, tiene mamá leche las tetitas. ¿Qué os pasa? ¿Qué? Ya, ya, ya, ya.